Silvio Andrés Pérez denunció que personas aún sin identificar entraron a su vivienda ubicada en el sector al Valle de esta ciudad y les robaron una motocicleta de su propiedad en horas de la madrugada de este viernes. El denunciante explica lo sucedido. No, yo me levanté a trabajar el otro día y cuando salgo no veo el motor, que veo el puesto abierto, que miré así para el lado del carro que estaba el motor, entonces... Que yo el puertón abierto, digo, wow, se roban el motor entonces. Un cristón negro. Calle principal de mitad de Valle. Como a las 3 y, y algo de la mañana, con eso. Nada, yo tengo una perra allá, entonces estaba ladrando. Y el hermano mío se levantó varias veces, prendió la luz de la casa y, y no vio nada, ningún movimiento y se fue a Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.